Eh, soy Raquel, tengo 43 años, soy productora de televisión. Eh, actualmente estoy haciendo un concurso para, para IB3 Televisión, que es la Televisión Autonómica de Baleares. Y es un concurso que se emite a diario, de lunes a viernes, en prime time. Y, bueno, básicamente esto es lo que este concurso es lo que ocupa mi, el, el máximo de mi tiempo. Aunque es verdad que combino eh, este concurso pues a veces con ficción. Series, pelis, cortos... Y ahí vamos haciendo, vamos combinando una cosa con otra. Bueno, eh, al final la producción es un trabajo que eh, abarca mucho y también depende en, en el proyecto en el que estés. Es decir, en una serie, pues a lo mejor eh, todo está un poquito más uh, definido. Hay un departamento de casting, un departamento de, yo que sé, de guión. Bueno, pues en el concurso, al no haber tantos departamentos, al no hacer un equipo tan grande, pues la producción abarca mucho. Entonces, concretamente en este concurso, eh, mis funciones consisten en eh, ponerme en contacto con concursantes, gente interesada en participar en el programa, hacerles el casting, eh, hacer el filtro de concursantes y la selección para que vengan a participar. Eso antes de la grabación. Eh, de cara a la grabación, pues lo que hacemos es, uh, bueno, es el contacto todo el rato con los concursantes, eh, les aportamos toda la información que ellos necesitan, de cara al día de grabación, pues documentación, vestuario, todo lo que les pueda hacer falta, porque al final es una jornada larga y ellos tienen que venir preparados. Y luego, por otro lado, pues toda la gestión de, eh, del equipo técnico y humano del concurso. Es decir, si hay algún problema, yo qué sé, pues con los focos del plató y hay que cambiarlos. Pues mmm. bien, el técnico me explica lo que necesitamos y yo me encargo de conseguirlo. Eh, yo soy la que hace la citación de, del equipo de cara al día de grabación y luego me encargo que el equipo tenga todo lo que necesita aquí. Pues el catering, que todo el mundo tenga el material que necesita. Bueno, un poquito de eso. Es como bueno, organización, básicamente. Pues para empezar creo problemas... Uh, ...económicos, pues porque teníamos que destinar un dinero de un presupuesto que ya teníamos cerrado y lo teníamos que destinar ahí. Necesitábamos una enfermera para hacer uh, test uh, prácticamente a diario, eh, tenía, hicimos test antes de empezar la grabación, todo el material sanitario lo teníamos que tener, uh, desinfección, bueno, una serie de cosas que nos supuso muchísimo dinero y, aparte, eh, pues tuvimos que contratar a más gente, por ejemplo, para la serie, pues antes igual teníamos una mesa con todo el catering y cada uno iba allí y cogía sus cosas, pues bueno, por el tema COVID no podía ser así, tenía que haber una persona que fuera la única que um, tocara, pues yo que sé, un plato para dárselo a, a alguien del equipo, con guantes, con mascarilla, con... Entonces, claro, pues tuvimos que contratar a más gente. Bueno, eh, yo desde siempre supe que quería trabajar en, en medios. No sabía bien en qué, porque además es un campo muy amplio, eh, pero sí que sabía que lo tenía claro, sabía que era mi mundo. Entonces, eh, estudié comunicación audiovisual y después de hacer comunicación también hice periodismo. Y, y bueno, enseguida me salió trabajo, en, pues yo estudiaba en Madrid, pero bueno, me salió aquí en Mallorca en una productora muy grande y empecé haciendo casting. Y, y bueno, pues me gustaba, me iba bien, era una productora de servicios que, pues que se encargaba de, de hacer sobre todo publicidad. entonces, bueno, pues mi trabajo era eh, pues buscar los perfiles que ellos querían para, para, para sus anuncios, para los spots, y bueno, fue bien, fue muy duro, pero es verdad que fue un aprendizaje muy bueno. Y después de eso, pues me salió un trabajo en televisión en el que yo uh, era presentadora. Entonces, bueno, es verdad que no tenía nada que ver con lo que había estado haciendo, pero, pero me fue muy bien porque mi trabajo de, de casting me ayudó a saber lo que querían después de mí en, en televisión. Entonces, bueno, haber trabajado detrás de la cámara y querer buscar lo que quieres de alguien, me ayudó después a, a tener más facilidad delante de la cámara. Y estuve trabajando varios años en, en televisión, hice, un par de hice varios programas, luego de ahí estuve en la radio. Y bueno, en todos estos, eh, en, en estos años, que era televisión y radio, es verdad que se combinaba también el trabajo de producción. Y y luego ya pues empecé a trabajar en la productora en la que estoy ahora, era, empecé con un documental y ya era producción pura y dura. Y la verdad es que um, la producción es un, la verdad es un trabajo bastante ingrato porque no se ve lo que se hace cuando en realidad se hace muchísimo. Y es verdad que cuando algo falla siempre todo el mundo va a producción y cuando todo funciona nadie se acuerda de producción. Por eso digo que es un poco ingrato, pero es verdad que si te gusta se disfruta mucho, eh, lo pasas muy bien, la producción eh, es muy diferente de una serie de ficción o de un cortometraje o de un programa de entretenimiento, nada que ver. Y entonces, bueno, eso hace que seas siempre cambiante y que en realidad nunca puedas aburrirte. Bueno, eh, en las series, por ejemplo, eh, claro, eh, los contratos se hacen por obra. Es decir, que tú contratas a la gente que necesitas ese tiempo de grabación. A mí me gusta, sí, trabajar con gente con la que ya he trabajado o sobre todo lo que me gusta es contratar a gente que he tenido en prácticas. Porque, bueno, yo también he hecho prácticas a mí me ha gustado que confiaran en mí y, y me gusta hacerlo eh, con la gente que, que ha funcionado, que veo que tiene ganas, que tiene ilusión. A ver, un consejo es, a ver, es difícil. Es decir, yo pues con mi experiencia eh, os diría que, que no tengáis miedo de, de probar cosas. Es decir, uh, si de repente os sale prácticas haciendo algo que nunca habíais pensado, como producción, o que os digan, oye, pues meteros en guión, o algo que a priori no, no bueno, no era lo que teníais previsto, no pasa nada, no digáis que no, uh, probadlo, porque es verdad que a veces una cosa te lleva a otra, yo lo que os decía, empecé al principio haciendo casting y luego estaba presentando un programa de tele, pues del trabajo de casting aprendí mucho y me sirvió mucho para luego la tele, y, a, y la vida me llevó a producción, y, y, y todo lo que he hecho antes me sirve ahora. Todo es un aprendizaje, y yo creo que, que verlo así es súper positivo. Y da igual que no sea lo que tú en principio tenías previsto. Yo, por ejemplo, he tenido chicas aquí en prácticas que me decían: No, es que yo quiero ser directora, y yo estoy aquí en producción, y no, esto no es lo que quiero, yo quiero ser directora. Claro, yo le explicaba: Sí, si sí, es que si tú quieres ser directora, probablemente seas directora pero está bien que hagas esto porque cuanto, cuanto más conozcas, eh, cuanto más tengas una visión amplia de todo el trabajo, más te ayudará en el día de mañana cuando tú estés eh, con tu contrato. Y no sé, ese es mi consejo, que no tengáis miedo.